¿Puede? Sí. Bueno, Kevin. un ticket? Oh, uh, ¿Ticket de...? ¿Los tickets? ¿Tickets? ¿Normales? Eso. Eso... Uh, él lo te... ¿Quién quieres ver? ¿Ah? ¿Quieres que, que muestre los lo, tickets? Los tickets, sí. Sí, sí, detrás de los, los tickets. Te muestra los tickets de él. ¿Vale bueno, Kevin? Entra. Vamos a ver. Como é que é? Olha! Vem também, vá! Sobe lá! Não quero! Espera aí cinco minutos! não quero! Sobe! Sobe! Não quero! Não quero! Ok! Vamos lá aqui! <laughs> no <quiere>, sé, <laughs> no, no quiere. no quiere. No okay. ah, Vamos ¿Vale? a No a que Vamos Ah, Vamos a ir. Vamos a ir. que a ir. para a ir. Vamos Todos los días le da espectáculo. Todos los días, sí. Correcto. Un de cowboys, dos de cowboys y dos de Sí. Los, ¿Las películas que.? Uh, ¿Son filmadas aquí a uno? Eh, Pat Spencer, Dennis Hill, Clint Eastwood, Charles John Bronson. Charles Bronson. Mm -hmm. uh, ¿Has visto de, de, de, de, de, de coches modificados, la ¿Qué, ¿Qué filme de coches modificados? ¿Cuál es el filme, la película? Ah, Solar Baby. Es ¿Eh? Solar... Solar Baby. ¿Solar Baby? ¿Qué, sí. ¿Cuál era lo bueno de ese filme? Ah, de... ¿Saben? Más o menos... Ay... no, ahora mismo no recuerdo. ¿No recuerdo? <risa> no. ¿Los años 80 o... Ah, de... de... Los 80. esa película es del 86. ¿86? Sí. El 86? Los boot spencer y la simetría de así es filmada aquí, ¿eh? Sí, sí, correcto. ¿Y es lo que Western Spaghetti. Y los nombres se llaman. Y Juego de Tronos también. ¿Cuál? Juego de Tronos, Game Thrones. ¿Regreo de Tronos? Sí. ¿Jafón es filmada aquí también? Sí, ¡Oh! De la última temporada. ¿De cuál? De la última temporada. la última temporada? Sí. ¡Ah! ¿Cuál, cuál, cuál fue el escenario? ¿Sabe? El escenario fue todo, toda esta zona. ¿A ¿Toda esta zona? Y la zona de abajo. ¿La zona de abajo? sí okay. ¿Fíjate que de kung fu no no no, no se ha esfrito aquí? No, no. solo cowboy. cowboy. Cowboy, sí. Spaghetti western. Spaghetti western. ¿Esto es tu empleo a tiempo entero? O no. Eh... Part-time. Mm, no, no sé. <risa> <risa> okay. todo, todo, todo el empleo es eso. Empleo. Empleo. Okay. ¿Tú eres el doble? Doble eh, action Sí. tú has entrado en algún filme? Eh, en todavía película? no, todavía no. Yo, yo aquí solo dos meses. Ah, solo dos meses sí. estoy aquí. Ah. Claro. Tú, tú eres de aquí de la zona, ¿no? Sí. Ah, okay. Yo vivo en Almería. ¿Almería? Sí, claro. Ah. Algunas casas tienen un poco partidas, pero se, se ha reparado cuando, cuando la película sí, se realiza, ¿eh? Sí, claro, cuando... Y cuando después de la, la de esas, y sí. hasta la próxima película. Exacto. ¿Tú sabes más o menos cuánto se paga por una casita de esas para ficar ahí una noche? Eh, creo que son entre 45 y 80 euros, porque ¿Qué? hay... Depende de la época. Depende de la época y, de, y del y de, tamaño, porque hay para dos, para cuatro. Ah, para dos, para cuatro. Claro. Okay. Aquí, aquí. Unas más pequeñas, estas son más pequeñitas y aquellas. Las son mayores y Claro, sí. estas. Las de allí. Sí. Son más grandes. Son más grandes, sí. Las del fondo, ¿ves? Del sí, sí, fondo sí, sí. Son más grandes. ¿Y tú, tú me has visto? Tú, son mis campingers. de. Claro. En, ver, en verano. Mucha gente. Mucha gente. Y Mucho calor. Uh, <risas> sí. La gente gosta de, de, de este escenario de vivir para aquí, ¿eh? ¿no? Gosto mucho. Aquí en verano unos 50, 55 grados. Uh. Mucho calor. Mucho, mucho calor. <ríe> ¿eh? Muchísimo calor. Ahora es la nueva season, época baja. Sí, poca gente. Poca gente. Uh -huh. Más tranquilo. <ríe> Más tranquilo. Más tranquilo. Más confusión. <tú> ¿Alguna de las otras personas que tra trabajan contigo ¿ha, ha entrado en alguna película? Sí. ¿Así? Sí, sí, sí. aquí. Ah. Todas, todas las películas que vienen, en todas participan. En todas participan. Claro. El los, los personal de aquí, porque somos los no principales en las películas. Para hacer ese trabajo ha tirado un curso de, de doble o no no no no curso no no es, es, es normal claro. <ríe> <Okay>. <ríe> ¿Cuál es el, lo te nombre? Mi nombre es Cristian. Cristian. Oh. <ríe> Okay. ok, gracias, muchas gracias por todo este tiempo. Ok, gracias. Encantado. Encantado. gracias. Ahora vamos a ver que es vendedor. Fechar aquí, cancela. Ok, Nosotros somos de Portugal, como ha atendido. Wow. Ok, gracias, muchas gracias. gracias. Sí. Vamos, vamos a ver. Afiliamos un poco a entrevista con el señor. Sí. Estou com carroças tão bonitas, é porque eles não podem mexer. Até não era mais bonita uma carroça daquelas antigas que eles têm ali guardadas para fazer este passeio. Pois ele ficou bem, não é? Ele bom. está aqui também há pouco tempo, né? que isto é, agora é um bocado com a baixa, mas no verão que esmatamos muitas coisas, não é? 80 euros pagam ali para departar ali naquelas, naquelas... Ah, naquelas, né, naquelas casinhas, de pronto. casinhas, pronto, mas no verão, pois a primeira parte das caravanas ali pagam menos, né? não chegou a dizer qual é o preço. Mas ele também está a solta que está aqui há poucos meses, também não sabe de estar aqui para ali, né? a prender, não é? Os outros entraiam em vários filmes, aquelas pessoas estavam ali. Mas podiam, podiam aproveitar muito senhores Até com aquelas coisas que eles têm ali, aquelas charretes, A Tana uma charrete mais bonita aí. Então... faziam mais, não é? Mas mesmo assim, e pronto, eu teve a dizer que até o, o, o, o, o Game of Thrones também uh, foi, foi feito aqui na, nesta praça, neste sítio aqui estava o senhor a dizer? O é mas é o, o, o jogo do Maghães dos Trons, mesmo aquilo. Em não, sério, é sério Game of Thrones. O Sim. O, e, o, e depois me que já vou feito aqui o Bootspaces, o, o Tolantino. E o aquela película foi de 1980 e, e eu qualquer coisa. Sim. E está com o Pix, aquela película que estava com os carros ali destruídos. Ah. Sim, foi quando. Vou ter que procurar isso na internet, depois de deixar essa, essa. Essa película. Estão a ver? Está. Fast Union Bank. Mas alguns moram aqui, pois deve ser, e a senhora é daqui do pé também, eu não sei o tempo, tempo, tempo inteiro a fazer isto, né? Mas tá... têm, pois aqui, Pai, alguns devem demorar aqui né? Né? também, alguns são daqui de Redondezas, o nosso carro está ali, podem ver o resto da, das filmagens, está os links aí na descrição, que é claro, um carro que também tivemos aqui, também corremos isto tudo aqui, podem ver o resto do filme parece aquelas plásticas mexicanas, é isso assim os gatinhos aqui também gostam muito de comer estamos a dar um bocadinho de comida aos gatinhos, estão famiados né gatinhos Puzicat, buzicat agora não querem, está aqui outro é um black one e veio que vai-se embora, queria a comer Aqui temos o no forte bravo, também tivemos lá ainda fazer filmagens e a cantina já temos aqui várias filmagens aqui desta localidade, deste local vamos partir para as próximas filmagens, então, beijam a todos, e até breve, fiquem por aí, vejam o resto da série aqui por Espanha, e aqui das cobalhadas, que ainda mais, são muito mais filmes de cobalhos que fizemos aqui, filmes, não filmagens, aqui, vamos este cenário, tudo aqui, está aqui o no nosso veículo, bem, até já.